Hola chicos y chicas ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un nuevo video para el canal y estamos jugando Minecraft con el CMPack Si ¿Sí? eh... Lo estoy jugando porque porque me lo acabo de tener Lo acabo de tener Y la verdad es que no sé por qué me está dando tanto lag Que mi compañero cubre la cama bien chida Si sí, me está dando demasiado lag no sé por qué Vamos. No, me mataron. Voy a comentar ahí la sensibilidad un poco. Que mira, me están dando demasiado lag. Y yo no sé ni siquiera por qué es. A mi compañero. No sé qué será. Pegué se actividad algunas cosas y bueno, aún así me están de eh, hacerlas. Ya ven, ya venimos y ahí las enseño otra vez. Bueno ya volvimos y ya lo configuré un poquito mejor para que se vea. Como con más FPS. No sé si se. ok, supone que se activé algo que se llama Invectory Blue. Y no se no se puede. Ah oh, carajo. Ah bueno, ya no. Dime que se puede. No. ¿Cómo? hice unos ratos sois tremendas ratas No, mi compañero, mi compañero, mi compañero Ok, creo que mi compañero al final la rompió no. Pero mismo hago una pausa y voy a salir y a entrar para que se vea con lo que acabo de hacer porque esto es el infectorio blur que se ve con esa animación y se las activa para que no me tanto lag, porque supone que esto me da lag y la verdad no sé por qué me da tanto lag. Cuando no estoy en, en grabación, el pack me va como parece el mejor pack de texturas, el mejor cliente que hay. Pero cuando grabo, es las personas que hacen estos videos de los mejores packs de texturas. Lo que hacen es, es, es nada más mostrarlo, pero claramente como no te va a correr a, ese, a esos FPS, tienen una PC Gamer, pues. Una PC Gamer se puede hacer cualquier cosa, pues. antes con una PC, no sé, más baja? No. Pero bueno, después les mostraré más o menos como lo hice y lo configure. Porque también cuando se le ve la configuración que le hice. Y creo que les activé las animaciones la 1.7. No sé por qué no se activaban, ya que esas animaciones yo la quería ¿Cómo son las animaciones? Son las de batalla qué listo Creo que me da tiempo mm, bueno Después todavía no tenía casi vida Así que nada No tengo que dejar que Vaya al lootear algo y se vaya a chetar Bueno No tenía vida Listo, nos vamos para el, la otra cama Para acá Por cierto, el juego no tiene mucho volumen, no sé, yo no le escucho tanto volumen y el pack de que tengo ahorita mismo es para FPS Y la verdad cuando no tengo grabación me da altísimos FPS No sé cuántos FPS más o menos me da pero me da muchos Y la verdad ese pack te lo recomiendo mucho lamentablemente eh, después lo voy a dejar porque No me sé bien cuál es el link Ya que el video que he encontrado hace mucho Yo lo perdí, ya no sé dónde está ese video Cuál fue el que me ayudó este pack de tutors que me ayuda mucho pero ya no sé dónde está el video ese para dejárselos en el canal mío y dejarles ahí el link para que se los descarguen y también puedan tener más FPS y que tienen una PC baja. Bueno, también tengo aquí el M-Pack también tiene instalado el Optifine, ya que haya todos los packs de texturas de que si sí o si sí te piden tener una PC gamer para jugar bien, porque Packs de lectura, es una un Cliente, porque estos te, te piden eh, tener tarjeta gráfica, pero el que no te pide porque ya lleva OptiFine. Claro, no, bueno, esto ya viene instalado el OptiFine. Mientras que en otros tienes que estar instalando tú mismo y eso tarda más tiempo. Y bueno, yo también lo tengo instalado porque, bueno, aunque tenga una PC Gamer. Yo no, yo no así, hiciera que mi PC hiciera tanta fuerza su Minecraft Ya que Minecraft eh, Tiene demasiadas cosas que se muestran Ay no, es que no Se como las animaciones Y otras cosas Hacen hace demasiado lag Por cierto esto me olvidé esto si se bloque cuando lo lanzas Algo que me encanta Ya todos sabemos que se hacen todos los Clientes Pero a mí me encanta por lo particular no sé por qué me gusta tanto, pero es lo que más me gusta Y qué es lo que más quería yo de las pastas Era la TNT, porque yo quería el TNT de Time El lo de tiempo de TNT Para poder saber cuándo revienta Esto me servirá mucho si no sé cuánto tiempo dura en la TNT Y saber voy a hacer un TNT ya que okay, creo que me iré para una isla de acá Por cierto, yo no hago tanto fastbreak Porque casi no lo hago porque no me sale de manco soy yo ¿eh? ok rojo no hay azul si sí hay así que quiero la base de los azules y quiero ver si a romperla creo que de aquí ya llego pero con unos cuantos bloques más creo que no sé si usar la vieja... la vieja forma de subir poquito a poquito esta forma es un poco rata la verdad la forma ya <gasps> nada no, no. Ok. Seguro me va a dar a mí. No, es que soy tan manco. porque qué soy tan manco? ¿Por qué tan manco en Bitwars que me caigo solo? Ah. Me confundo de cofre. Creo que haré la forma esa y después utilizar la... Ay, no, me queda ¿Qué hay okay, El... La agua para poder saltar. Hay que ver si me sale el... water drop. Hay que ver el main si no cubre de uno, porque si cubre de una, lamentablemente ya... Solo voy a poner una TNT y ver si puedo romper con una sola TNT. En mi casa no... Lamentablemente sí, ya fue un Si Sí, tengo fatiga al minar. He puesto fatiga al minar. Oh Uf. Me se pica hasta la cama toda lenta. Que seguro me destruyen la cama, ¿no? puesto que me destruyan la cama ya si no tiene cama no, no, hay, no hay efecto que hay que regresar a nuestra cama para poder protegerla seguro se está comprando un pico de diamante y si ya diamantes podía comprarse la esa cosa de de velocidad de picar no me acuerdo bien cómo es pero no que estamos. Eh, creo que vigilaré en mi base. Pero ¿quién queda? Yo con el rosado. El azul creo que lo mató el rosado. Porque no en la cama. Ah, no, queda solo el rosado. Mira, el, la cámara sprint Es cuando solo en esta cosa, el control. Y se presiona si sí, se queda la cámara. Y otra cosa que me gusta es la de esto. Yo lo tengo fijado con F. Y por cierto, yo no soy tan malo para no decirles cómo es que se abre este menú para poder saber dónde está a ver vamos a comprar el que le digo cómo se abre el menú para poder para ver los mods perdón que ya se puso la otra parte ok para poder poner los mods yo lo pongo no, yo, ustedes si lo quieren abrir tendrán que abrirlo con la con shift yo lo abro con, también con shift ¿Sabe con shift shift pero abajo del lentar del lado derecho esta persona y se abre esto para abrir el menú para configurar estas cosas se abre, yo lo abro con la i pero ustedes tienen que con venir acá control y aquí les saldría el menú de eh, organizador de wii Uy. ay no mames ay no mames bueno ya como les seguía diciendo ay me duele como les decía diciendo, que se abre con. Yo lo abro con la i porque es el botón que me gusta para ponerlo. Y es el botón que me tiene acostumbrado a otro cliente que había tenido. Que sería el Beast Pack, pero este Beast Mod, que sea, Este sería uno de los clientes que menos FPS te puede dar, pero a la vez el que más fácil de configurar es. De aquí te da muchos FPS, pero a la vez es complicado de configurar que es algo que no me gusta mucho porque con el tiempo se entiende más o menos y ni pensar de la mod que ese es más complicado que el de acá es decir semipap es más fácil pero la mod es sumamente más difícil eh, hay que tener más conocimientos para poder eh, usar bien baby mod eh, creo que usaré esto pero solo para listo ahora usaré esto para yo diría que tenemos conocimiento Para poder usar bien el Living mod Mira el rosario no venía Bueno El lo vamos a matar Solamente está en el, el centro ahí nosotros queremos diamantes para mejorar nuestra espada. Listo, con esto de aquí me alcanza para el... Creo que me compraré una, esp una espada. esta está tira al minar. Y creo que nada más este diamante lo guardaré. Ok. No. Ok, va a tardar mucho tiempo porque le puse fatiga al minar. Así que podemos aprovechar esto. No, no. Es una rata de verdad, es una rata. Se quedó luteando, pero a la vez no puede porque necesita tomar leche. No, es una rata definitivamente. Me va a romper la cama y me va a matar. No, es una verdadera rata, la verdad No, es una rata La técnica que usó fue muy rata Bueno, ahora les voy a salir y voy a enseñarles cómo es la configuración que le hice Así que vamos allá Y acá estamos y miren cómo es el menú, la verdad el menú es, el, es lo que más me gusta El 1.6.1 beta y lo que más me gusta es todo esto como se ve me gusta como se ve el icono, este es el pack en para jugar solo y okay. tengo dos servidores gratis que no son premium pero los servidores a la vez no me gustan porque porque no son tan buenos porque solo hay puro pvp, es decir, solo se puede jugar pvp, no se puede hacer nada más. así que ahora vamos a una partida para que vean como es que lo controle pero esta vez, nosotros jugando un Skyward y por alguna razón el inventario Blue no se ha sacado y acabo de cerrar este programa no se ha sacado. No sé qué pasó, me murió, no sé. Pero. El living Mod, lo que más lo que menos me gusta el IVMod es que te da demasiado lag a la hora de grabar. Ya lo probé grabándolo y la verdad me da demasiado lag. Nada más grabando supuestamente con el modo game de mi grabador. Me estaba no dando de demasiado lag, así que por eso no me gusta mucho el de configuración y con diseño. Listo, que por Listo vamos para allá. Por allá, por allá, por allá, por allá. ¿Qué nos cubrimos? ¿cómo que podemos llegar, ¿La persona no quiere llegar, llegar porque acaba de, ver como dice, de destrozar a la otra persona y tengo un peto. Te no te no, no usa en un el personal. La uso, la verdad es que no quiero usarlo, pero. Okay. No sé cómo carajo me hizo caca cuando le hice un combo de, no sé, 5.000 ahí así Por cierto, me creo que puede llegar hasta 8 o 9 o 10 SPS No bueno, le pongo lo de Casebook porque eso solo usan los que usan para Skype Wars Y yo voy para Bed Wars Así que, no sé Cuando salga de grabación, intentaré configurar lo del error este que me acabo de dar no se sé, me quiso configurar de una manera bien esto de acá, esto de acá y bien, a la augura que es decir esta, este monumento no me gusta este mapa la verdad una forma de pelear ok, aquí está uno de estos no, no, no, no, no, no, no, no, no, nah. no. Yo no, ya era algo. Difícil, dando dos bien odiados, yo no. Ok, creo que con velocidad no sé si alcanzaría ya. Con unos, con, creo que sí alcanzaría, pero.. Pero. no sé. Debería poner un bloque a la vez. Y yo no soy esa persona que sé hacer esas clase de cosas. Y quiero comprar un nuevo mouse porque quiero hacer el videos de Hatcam, pero mi mouse, la verdad, no es el mejor. Y quisiera tener otro. Así que voy a intentar comprarme otro mouse. Creo que me pondré esta por aquí. No creo que sí. Sí llegaría, pero... Llegaría como... A, no sé. ¿What? ¿Cómo no le hice caer con las bolitas estas? Me estaba picando literalmente con las bolitas. Bueno, la última partida ya no, esta partida ya termina el video. Y quiero ver cómo se ve, porque ahorita mismo partida lo veo como optimizado y no con tanto lag y no pongo los gráficos detallados porque esto me dan altísimo lag me han jugado con los gráficos detallados y ni siquiera sabía después me di cuenta de que estos gráficos me daban demasiado lag pero bueno creo que de esto sí tocando, tocando. No, no, no, no, no, ni siquiera le pude tirar. Yo bueno, yo aquí creo... terminaré el video. Aquí en la vez que me da mucho like. Bueno, creo que aquí terminaré el video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video de enseñando el CM Pack, eh, denle like. Adiós.